¿Qué tal chicos y chicas? Estamos en un vídeo más para el canal de Brian Danitz Yo os traigo la mejor sensibilidad de este mes, la verdad que me ha ido súper bien, he estado probándola y de lujo la verdad, habéis visto los torneos de Twitch y las partidas privadas también que estamos haciendo, que me va muy bien, que doy todos, todos o casi todos los tiros en el aire y cuando me rusean doy muchos escopetazos. Eso sí, como siempre os digo, lo peor que se me da a mí es los, las escopetas, así que si fallo alguna es por eso, ¿vale? Que se me dan muy malas las escopetas. Pero de verdad que con fusil he, he dado todas las balas, no fallo ninguna y de verdad que os va a impresionar. Mucha gente me estaba pidiendo mi sensibilidad de, en Twitch, así que os la traigo aquí en el canal de YouTube, ya que lo tengo un poquito abandonado esta semana es por eso, para que me sigan en Twitch, así que no se olviden de seguirme en Twitch. Por si no sabéis dónde encontrarme estará en la descripción el link de mi canal de Twitch Que ahí regalamos pavos y skins de Fortnite por si les interesa en los torneos y en las partidas privadas Hacemos outfits escondites, escondite, torneos de solitario los viernes, torneos de dúos el sábado y de escuadrones Que es el más tocho porque es donde más regalo las cosas es el domingo Así que únanse chicos que vamos a hacer todos los fines de semana torneos muy interesantes Porque aquí hay gente muy otaku y vamos a hacer unas skins muy bonitas y ahora sí que sí, chicos, sin más dilación, empecemos ya con la sensibilidad. Y bien, como estáis viendo en pantalla, correr automático comando activado, construir inmediatamente activado, obviamente, editar tiempo de pulsación, pues bueno, esto lo desactivamos y vibración desactivada. Importante desactivar la vibración porque si no nos hace perder precisión. ¿eh? Sensibilidad al mirar, eh, la tengo del 7 a 5, pero se desactiva porque tendremos las opciones avanzadas. Y luego multiplicador de sensibilidad al construir 2.5 y al editar 2.4 Esto siempre estoy cambiando dos décimas o tres décimas eh. lo de La dejaría en entre los 2% o 2.5% Ahora chicos, le quería decir una cosa Y es que la gente me pregunta que por qué hago la sensibilidad por separado Y bueno, es una respuesta bastante sencilla Y es que lo que me importa es que vean el vídeo completo Porque si no, eh, la gente lo que hace es poner el vídeo y irse al final del vídeo, ¿no? Y todo lo que me curro tras el vídeo se lo saltan y solo quieren la sensibilidad. Y bueno, pues eso no me gustaría que pasara, así que por eso os enseño la sensibilidad por separado. Bien, ahora haber dicho esto, ahora empezamos ya con la segunda parte de la sensibilidad. Bien, ahora vamos con la sensibilidad de vista, chicos, que es lo de abajo. Vel velocidad horizontal de vista al 58% y velocidad vertical al 57%, siempre un poquito menos que el de arriba. Y lo que viene siendo esto es más bien para disparar con escopeta desde la cadera, que me va bastante bien, no te digo que no, pero... Bueno, ¿se podría mejorar? Obviamente todo se puede mejorar en esta vida y obviamente, chicos, que tú, mucha gente me dice No me funciona tu sensibilidad y otra gente le vea genial. ¿Y por qué pasa esto? Pues bueno, es simple. No todo el mundo juega igual. Una persona juega ruseando y otra, otra persona juega disparando desde lejos. Cada uno tiene su estilo de juego y cada uno puede ponerse la sensibilidad como quiera. Si eres una persona que eres mucho de rusear, se puede poner la sensibilidad bastante alta y si eres una persona de disparar de lejos puedes ponerse la sensibilidad bastante baja. Y antes de seguir, rápido, rápido voy a comunicar una cosa y es que por favor síganme en Instagram que también está bajo la descripción que estoy haciendo un sorteito de 10 euros al que comente mis publicaciones y no reciba un me gusta de parte de, perso de una persona, por ejemplo... Si hay un comentario y todavía no ha recibido un me gusta, te llevarás el código de 10 euros de lo que tú quieras, de Play Store, de Play, de lo que tú quieras. Y bien, obviamente, eh, si no, no vale petar, ¿vale? No vale petar comentarios, por ejemplo, poner una letra, una K, una S, una T. No, no vale hacer eso. Tienes que ser comentarios bastante buenos, por ejemplo, animando al canal o no sé apoyando a la comunidad o lo que ustedes queráis, pero bueno, yo no había dicho esto, ya, se, ya saben que voy a sortear 10 euros en Instagram, así que ahora sí que sí, vamos ya con la sensibilidad que sé que lo estáis deseando. Y bien, como iba diciendo, potenciador de giro horizontal al 0 y vertical al 0%, como siempre digo, eso no vale para nada. El tiempo progresivo de potenciador lo dejo o al 0,00 o al 0,10, ¿vale? Y luego la sensibilidad de la mira, muy importante esto chicos, muy importante dejársela al 7% Que es una maldita brutalidad, vais a reventar muchísimo, pero muchísimo Si no díganoselo a mis seguidores o a mis amigos que reviento pero demasiado con los fusiles Porque doy todos los tiros a la cabeza y en el aire doy también todos los tiros, es una maldita brutalidad Y si apuntan con la escopeta también vais a dar muchos tiros a la cabeza Y por último, pero no lo menos importante... Vamos a hablar de la zona sin uso, chicos. Esta zona donde todo el mundo tiene dudas de qué ponerse. Pues bueno, se la voy a enseñar. En mi caso, chicos, tengo el mando un pelín roto en el joystick y por eso lo tengo un poco más alto, ¿vale? Pero os recomiendo lo siguiente. Como estáis viendo aquí, chicos, el tiempo de amortiguación lo tenemos desactivada. La curva de control de vista, obviamente, la voy a usar lineal porque va mucho mejor fluido. Y, obviamente, la intensidad, si estáis apuntado, la dejaremos al 100%. Luego chicos, vamos ya con la zona sin uso, la tenemos al 10% arriba y 7% abajo Y el, pa el panel de control la tenemos desactivado que no sirve para nada Chicos, como iba diciendo, al 10% y al 7% está muy bien Pero si la queréis poner de más baja aún, como un 9% y un 6% Obviamente lo podéis hacer Pero como iba diciendo, tengo el mando un pelín roto y por eso me lo pongo al 10%, al 10 17% si a ustedes les pasa lo mismo esto de que el personaje se mueve solo por el joystick os recomiendo que os dejéis como yo lo pongo vale Y bueno chicos les voy a dejar de fondo una gran pero gran partida de verdad una partida resumida vale vais a ver todas las kills Y vais a ver cómo pego todos los tiros vale o casi todos obviamente no vamos a dar a todos porque eso se llama aimbot que en el caso de esta sensibilidad tiene un pelín de aimbot, pero tampoco tenemos un aimbot muy brutal. Como obviamente los hackers y eso, que se meten mods y bueno. Ahora sí que sí, dejémonos de tonterías y vamos a ver la gran partida que nos hemos sacado. Estábamos en directo de Twitch, ¿vale? Así que os recomiendo otra vez, se lo voy a decir otra vez y sé que soy pesado. Pero es que os lo recomiendo en serio, si soy jugador de Fortnite... Seguirme en Twitch, que regalamos pavos, skins, en cofres de stream streamloots Hacemos partidas privadas como escondites, outfit, hacemos partidas normales Luego los fines de semana estamos haciendo torneos muy grandes de, de 40 e incluso 50 personas podemos llegar algún día De 50 personas en un punto muy pequeñito, vale, son todos muy otakus Y obviamente eh, también pueden entrar gente de Nintendo Switch, de PC y todo lo que queráis ¿Cuál es mi servidor, Brian? Mi servidor es Europa y en pantalla estaréis viendo mi ID de Play por si me queréis agregar en Epic Games. En Play no acepto, ¿vale? Solo acepto en Epic Games por si tenéis alguna duda y queréis comunicármelo. Pues bueno, vamos a ello, chicos. Y bien, aquí tenéis en pantalla mi ID, Spectre Brian, que también me podéis apoyar en la tienda de creador, ¿vale? En la tienda de Fortnite y comprarse una skin... Y si se compran una skin con mi código vais a salir en pantalla como es este señor de aquí, Isaac, es un grande que se ha comprado muchísimas skins, picos y de todo con mi código. De verdad agradezco mucho tu apoyo amigo. y también voy a enseñar en pantalla a la gente que me diga soy suscriptor o soy nuevo chicos, les voy a saludar en pantalla como en este caso nadie me ha puesto eso en los comentarios. Pues no lo voy a poner porque no hay nadie en, en, en, en mi caso que me haya dicho que soy nuevo, pero de verdad voy a empezar a saludar a todas las personas que me comenten aquí abajo en el canal de YouTube que soy nuevo o que te has suscrito.